mordió con sus colmillos uno está roto uno está roto y botaba baba y botaba baba muchos chuzones en el hospital esperar esperar esperar esperar Bang es mi gato de la calle pasó al apto pasó al apto Bang es mi gato de la calle pasó al apto pasó al apto Bang es mi gato que es todo bravo pero también lindo, es todo lindo, oh, oh, oh. El sol estaba muy hambriento, tenía anemia, tenía anemia, nadie lo amaba, nadie lo amaba, rechazado por la sociedad. ¡Aguanta! es mi gato de la calle, pasó al apto, pasó al apto. Bank es mi gato de la calle, pasó al apto, pasó al apto. Bank mi gato que es todo cabo, pero también es todo lindo, es todo lindo. Oh oh oh. Yo lo adopté, yo lo adopté. Le rino gar, le rino garry. Aguantar, aguantar Retosar, retosar Escapar, escapar Callejear, callejear, callejear, callejear